sino a cualquiera hay de las figuras que puede hacer entregar un premio claro claro porque eso no es nada hablando de los premios quién tú crees que va a ser el gran soberano porque bueno. ustedes no dicen nada aquí de los premios de los grandes ¿Quién, quiénes están, eh? ¿quién están eh, nominados en ese regalo de, de los lo grandes bueno aquí hay una especialidad de, de esperar que la gente se muera o que esté casi muerto para darle algo, hasta para ponerle el nombre a una calle, hasta que Neto no se muera. Para no mí, para mí se calle. puede le pueden dar el gran no soberano gente? a Nelson Javier Cocodrilo. Se, a lo, mí merece. También. Javier, se sí. lo merece Nelson sí. Javier, Se lo merece. El Coco merece porque un tipo que es en la comunicación Muy segura, se lo merece. Muy segura. ¿Eh? No, no, no. no, no. No, ese no, ese no, ese Luis Segura, no. María Cristina Camilo. Se lo merece. Locutora, claro, claro, tiene, claro, tiene como 100 años, más de 100 años la doña. Claro, <risa> así mismo, ¿quién más? Y ha marcado una historia. ¿eh? Vivieron épocas Johnny Ventura de ya ¿Cuándo? se lo dieron Hay una lo entiendes? Entiendes? a Johnny Ventura. ¿Cuándo lo dieron? Diana Tavares, por Ochi Santos. Ochi Santos. Ochi Santos, el padre de la radio. De, de la, la radio. De esa parte de la comunicación. Eh. Las Ochetas, las Ochetas, eh. sí. La La Grande. Se lo merece. De nuevo, ¿cuántas no, veces? No, no, no. no, ¿Cuántas pues veces, no, amable? Se merece el segundo. Eh, ¿a ¿quién, ¿Quién más, mucha más gente, puede? ¿Quién más lo merece. mucha gente se lo merece. Lo merece. Eh. ¿Sergio Vargas? Ver, Sergio no, no, no, yo creo también, señores Que debemos ir descartando a la persona más mayor Domingo Bautista sí. Que cuando viene a ver, el año que viene no lo tenemos Pues ah, porque Sergio Vaga puede esperar Ay, no, no se porque, muere este año No, pero a nivel de, de, de que puede dar más No es que se muera bueno. Si no puede dar más Por ejemplo, Luis Segura, tú dices Luis Segura Puede durar vivo, pero te puede dar más cosas ah. Ya su legado está hecho Ya tú no tienes que probar nada con él, ¿me entiendes? A la gente que llame y que opine... ¿a, claro. ¿A quién se le debería dar quién el puede gran dar? soberano? Oye, 725 0505 quién podría ser el gran soberano esta noche? Bueno, Pero espérate... ¿Qué pasó? Mucha, mucha, gente es mucha gente dice no, que Antonio Santos... Mucha gente dice que Antonio Santos... Esta no. noche, atención... Creo que no, favor, mm. No, no... Esta noche, atención... Eh, que hay que que se queda traguay... ¿no? Atención... Esta noche... Te estoy hablando. Tú ves que te quedé atrás, te quedé atrás, te lo te digo. Te quedé atrás, señores. <risa> hay llamada, hay llamada. ¡Qué? ¿Eh? lo buena! ¡Qué lo buena! néstor Adelante. néstor Sí. Eh, oye, añonguito Ñonguito, es este chocolate le puede dar el soberano. Oye, oh, eso. ¿A quién? De Ñonguito. hasta que ha una pela, eh. <risa> que llamó una pela que hay a ti. Oh, grito. Vamos a hablar de nuevo, flaco. Vamos a ver si el hombre está en tercera Lo vamos a coger, cogido. Atención. Esta noche. Hay carne, dijo don Miguelo. Ay, ay, ¿Cómo? Oh. Hay carne, dijo don Miguelo. Entre medio Cuidado. de los soberanos. Ay. Entre medio de los soberanos. Cuidado. Hoy hay carne, don Miguelo. Ay. A las nueve. Ay. Cuidado. ¿Y los soberanos a qué hora es? Eh, te fui, te robaste la base ahí. ¿A qué hora es? De las siete palabras. A las siete, a las siete. Y el hombre es a las nueve. La carne de Don Miguelo. Ya saben. Saben que el hombre... Es la buena. Buena. A su orden. A Luis Segura. A Luis Segura, Luis la niñadito, sí. sí. Hoy hay carne soberana. Pero si fuera sí. por hacer señas... ...se lo ganara Villalona. Villalona. <risa> Papi Juan, ¿usted lo va no a ver? Aquí, mañana. No, por mañana lo resume. ¿Eh? Lo, resume, lo resume, No, no, tú puedes, puedes tiempo verlo. Tiempo. Tú. Vamos a verlo para que tú veas lo Te ¿Tengo, Ten... ¿Tengo, ¿Tengo, Tengo... ¿Pero qué es lo que vamos a ver? ¿A Don Miguel no, no, o... La, carne, ah, la carne, carne, la carne, carne. de Don Miguel. Carne de Don Miguelo. Tengo <risa> lo dejo preparado para... <risa> para testear. ¡Déjalo ahí! ¡No lo quites! ¡Está brindando! <risa> Ah, no, mira, fuera carne. de coro, fuera de coro, en, en ese... Pero va a ser de red de pollo. No, no, no. Eh, eh. ¿De qué la Fuera de coro. Don Miguel lo hizo eso <ríe> en la pandemia, cuando todo el mundo tenía la mente, tú sabes, y fue de gran ayuda que la gente diga que no. Sí, sí, sí, Pero que muchos critican, eso fue algo psicológico, que fue porque yo cambié como 10 candados. Eh, eh. A los primeros no tenía COVID, te van a buscar y te van a meter para allá. <risa> Entonces, con los don Miguel, uno fue aflojando y COVID y eso. ¿Y a ti que te gusta, muchachito, tío? No, yo en esos tiempos, yo usaba la página mía para, para ver. Yo no, no estaba activa la página. Y uh -huh. yo a ver, entraba a ver por Ajá. ahí. Y entraba a ver los likes de Don Miguel, por ahí. Y Bien. después se me ocurrió la idea de yo ponerme y activarme con la página. No, no, usted que sabe de eso, ¿eh? Bueno. Bueno. ¿Qué sabe de eso? ¿eh? Un fiesta de Señores, 000. llegamos al final del programa. Ahora, ¿usted, el cree que, ¿Usted cree que los casados disfrutan de la carne de Don Miguel ya igual no que los solteros? No, no, no. no. Yo me tranco, güey. Ya no vamos. Ya Vámonos. no vamos. Ya no vamos. Un placer.